Hace unos meses denunciábamos aquí, en la televisión pública municipal, eh, la deficiente gestión que se venía haciendo de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos y especialmente de la situación de, de, su, de suciedad y descontrol ...que podíamos ver en muchas zonas de contenedores de Coim... ...hoy, unos meses después, la situación sigue siendo la misma... ...nada más que hay que darse una vuelta... ...por Río Seco, por la parte de atrás de, de, de Las Delicias... ...por Miravalle o por aquí, en el camino de, de entrada en, en la carreta... ...para comprobar que algunos de los problemas... ...que ya denunciábamos hace unos meses, pues... ...siguen, siguen estando... ...contenedores a rebosar... ...residuos fuera de los contenedores... ...contenedores verdes llenos de cartón... ...verdes o grises, depende de, de, de la zona de contenedores... Eh, ...contenedores verdes llenos los, llenos los sábados... Eh, ...el entorno de los contenedores lleno de basura... ...y con un aspecto realmente asqueroso... ...escombros, electrodomésticos... ...muebles, restos de poda... ...todo mezclado, nada en su sitio. Y nuestro gobierno municipal pues parece que se ha conformado con la situación. Vemos que se limita a poco más que eh, llegar con una excavadora y un comión cada cierto tiempo y limpiar lo, lo más gordo hasta dentro de uno, dos o tres meses, depende, depende la zona. Dejando en muchas ocasiones las zonas de, de alrededor pues, tan sucias que entran pocas ganas incluso de, de, de acercarse a la, a la zona de los contenedores. ...desde nuestro punto de vista con esto solo no basta... ...hay que mantener las, eh, limpias las zonas de contenedores... ...pero eh, no darnos por vencido y, perpetrar, y, y perpetuar... Un, ...unas gestiones de, de limpieza a, a lo más gordo... ...que eh, nos cuestan un dinero importante a las arcas municipales... ...cuando eh, se podría hacer la gestión eh, de otra manera... ...y hacer más cosas... ...de forma que a la larga consiguiéramos unas conductas de la ciudadanía... ...más responsables y más acordes con lo que se espera de un pueblo como Coim. Además de la situación deplorable de algunas zonas... Eh, ...observamos también como la, la separación selectiva es francamente mejorable. Es frecuente comprobar como los residuos domésticos... ...es decir, los que vienen de nuestras casas... ...no se separan y se vierten adecuadamente... ...pero esto es aún más grave en las zonas de los polígonos industriales y comerciales... ...podemos ver contenedores como estos de, de aquí atrás... ...es decir, contenedores verdes en las zonas industriales... ...que se llenan todos los días de cartón... ...o de otros residuos que podrían ser eh, reciclables... Esto para nosotros es eh, una gestión que sería relativamente fácil de hacer porque el origen de estos residuos no es tanto como las 20.000 personas o 20 y tantas mil que vivimos en Coim. Estamos hablando de determinados almacenes, determinados eh, eh, eh, eh, talleres lo, con los que se podría hablar y ponerle los medios oportunos para que hicieran una separación selectiva y se pudiera recoger adecuadamente... ...esos residuos y se pudieran reciclar. Es obvio que una situación tan, tan compleja como esta... ...en una situación así no le podemos echar toda la culpa... ...al gobierno local, hay una parte importante... ...de conductas inadecuadas por parte de la ciudadanía... ...hay quien no separa adecuadamente los residuos en casa... ...hay quien saca los residuos en horas y en días que no debería... ...hay quien deja la basura fuera de los contenedores... ...hay quien deja escombros, electrodomésticos, muebles, aceite... ...en los contenedores cuando se deberían llevar al punto limpio... ...pero de nuestro, desde nuestro punto de vista... ...también a esto le tiene que poner eh, solución el gobierno municipal... ...es un trabajo del gobierno municipal... ...por eso decíamos hace unos meses que no bastaba con poner carteles... ...en los contenedores que en muchos sitios ya ni siquiera están... ...no se sabe, la ciudadanía no sabe... Es decir, no hay un cartel que le indique qué hay que echar en cada contenedor. Y, y no basta solamente eh, con esto. Es importante que haya contenedores suficientes, que se mantenga una, una limpieza adecuada, pero también hay que convencer a la ciudadanía de la necesidad de que todos y todas hagamos las cosas bien. Si todos hacemos nuestra parte, la gestión será menos costosa y podremos dedicar, ...parte de los recursos que, que hoy día se, se, se dedican a hacer una gestión... ...que al final no funciona, a otras cosas a otras cosas importantes. Si no lo conseguimos, si, si el gobierno municipal no apuesta de forma decidida... Eh, ...por ponerle coto a este problema ambiental... ...estaremos pronto en una situación parecida a la de las aguas residuales... ...es decir, a, por, por no hacer las cosas bien, también nos pondrán multas... ...y nos pondrán multas desde Europa... Estamos a escasos meses de que eh, entre en vigor una normativa europea que nos va a obligar a separar y reciclar también la fracción orgánica, cosa que ni siquiera, o sea, para eso todavía no tenemos contenedores en COIN. Nosotros nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos que no somos capaces de hacer esto y que muy pronto vamos a tener que separar también la fracción orgánica. Y sabemos Europa cómo funciona, es decir, no lo haces, multa, no lo haces, multa. Le pedimos a, a toda la ciudadanía y le pedimos también al Gobierno municipal que de una vez por todas apostemos por hacer las cosas bien y solucionemos este grave problema ambiental.